Hay que decir de Emilia Pardo Bazán que fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pasos de Ulloa. También hay que destacar sus cuentos y, en este género, considerarla como una de las mejores escritoras de España en cuentos. Damos comienzo a la lectura de este, El Camafeo, que espero que te guste. El camafeo, un cuento de Emilia Pardo Bazán. Mientras corrió su primera juventud, Andón Carranza se creyó nacido y predestinado para el arte. El arte le atraía como el acero al imán y le fascinaba como el espejuelo a la londra. donde sus ojos encontraban una línea elegante, una forma bella, un tono de color intenso y original, allí se quedaban cautivos en éxtasis de admiración, mientras luchaba en su alma noble pena de no haber sido el creador de aquella hermosura, y una ilusión arrogante de llegar a producir la mayor, más original y más poderosa por medio del estudio y el trabajo. Años y desengaños necesitó para adquirir el triste convencimiento de que carecía de inspiración, de genio artístico. Sus tentativas fueron reiteradas, insistentes, infructuosas, crispándose en vano sus dedos alrededor del pincel, de la gubia, del platillo, del buril, del barro húmedo. Si no podía ser pintor ni escultor, a lo mejor quería descollar como adornista, como grabador, como tallista, por último, desesperanzado ya. Intentó resucitar los primores de orfebrería de Benvenuto Cellini. Y si bien por cuenta propia no hizo nada digno de eterno olor, con la joyería su vocación artística desalentada se convirtió en provechosa especulación industrial. Se asoció a un joyero de fama, montó el taller a gran altura y se dedicó a negociar, escondiendo la incurable herida de su ardiente aspiración y sus mil fracasos. El joyero que recibió de socio a Antón Carranza tenía una hija, cuyo enlace con el artista fue la base de la nueva razón social. Luisa, la esposa de Carranza. No era bonita ni aún agraciada. La desfiguraba su testa amarillenta, sus facciones angulosas y una cojera muy visible. Carranza con todo aceptó el trato sin repugnancia alguna. Su futura le inspiraba a falta de sentimientos más vehemente simpatía y cariño. Como suele suceder a los hombres excesivamente poseídos de la fiebre artística, Desconocía Carranza otras pasiones. La mujer era para él una necesidad momentánea y el matrimonio una prudente garantía de paz y de afecto. Se casó, pues, satisfecho y tranquilo, y se condujo como marido bueno y leal. Rico, y en situación de satisfacer sus caprichos, Carranza rebuscó y adquirió preciosidades, ya que no acertaba a modelar estatuas, las hizo desenterrar en Nápoles y Grecia, y pudo colocar en su despacho-taller un lindo fauno, una curiosa velona policromada, encanto de los arqueólogos, y varios fragmentos de mérito e interés. Conocida su afición, le presentaron los vendedores medalla de revelado cuño y piedras grabadas y entre varios ejemplares que no rebasaban el límite de lo usual y corriente, la lúcida ojeada del artista malogrado descubrió un camafeo griego que, desde luego, reconoció pieza única tal vez en el mundo. Ni el famoso contemporáneo de Alejandro que representa a Psiquis y el amor ni la Venus Marina de Glicón ni la célebre sardónica de la Galera de Farnesio podrían eclipsar aquel sencillo camafeo que solo ostentaba una cabeza de mujer o, mejor dicho, de diosa. La ignorancia relativa del traficante cedió la divinidad por un precio irrisorio atendida a la importancia del camafeo y Antón Carranza Dueño del inestimable tesoro, lo guardó con transporte en una caja de malaquita y pedrería, de donde lo sacaba mañana y tarde y noche, para contemplarlo a su sabor. ¡Qué sobriedad y pureza de líneas! ¡Qué misteriosa vida respiraba aquella cabeza! Cuatro rasgos, unos planos que apenas se indican, unas superpuestas tapas de agata que se matizan insensiblemente, y una obra maestra digna de conservar un nombre a través de los siglos, una obra que fija y encarna la idea de una beldad sublime. ¿Por qué no había acertado jamás el Antón Carranza a concebir nada que se asemejase a aquel camafeo prodigioso? ¿Una obra así bastaría para hacerle feliz toda la vida?, colmando su anhelo y realizando su destino, y nunca, nunca, de sus dedos torpes y su estéril fantasía, había de brotar algo que pareciese al camafeo. Su entusiasmo por la pieza adquirió carácter extraño y enfermizo. Con fijeza más propia de la perturbación mental que de la cordura se pasaba carranza horas enteras mirando el portento, y tratando de explicarse qué secreta fuerza, qué rayo luminoso llevaba en sí el desconocido que hacía tantos siglos produjo aquel milagro. Quizá ni él mismo sospechó el valor de la huella genial que imprimió en la dura ágata su diestra paciente y firme. Quizá alguna joven de Myrtin o de Samos lució en la lunar o colgó en su garganta el camafeo, sin conocer que poseía una riqueza ideal, ni los que lo habían desenterrado y vendido ahora en el siglo presente comprendieron lo que tenían entre manos. El primer verdadero poseedor de la joya era Antón Carranza, y el arrebato nervioso de desordenada pasión... Carranza pegaba los labios al camafeo, lo estrechaba contra su pecho queriendo incrustarlo en él, adherirlo a su carne. Por fin Luisa notó, y notaron todos los de la casa, dependientes y amigos, clientes y responsables, alarmantes síntomas en Antonio Carranza. Y los que le veían de cerca se asustaron en su afición a la soledad. Su hábito ya adquirido de encerrarse a deshora su silencio en la mesa. Y le tuvieron por maniático, opinando que los intereses comerciales de la sociedad peligraban en su poder. Era para Luisa doblemente triste que se hubiese anublado la razón de su esposo ahora que, cumplido sus más dulces deseos, se sentía embarazada y soñaba en el momento inefable de estrechar a la criatura que esperaba. Consultado al médico acerca del estado de Carranza y habiéndose observado despacio con persistencia y disimulo su fallo fue terrible. Se trataba de un caso de monomanía tenaz, acompañada de graves desórdenes en funciones del hígado y del corazón. Y para salvar la razón y acaso la vida del enfermo era preciso encerrarle sin tardanza en una casa de salud, sujetándole a un método riguroso. No hubo más remedio que acceder y Carranza una mañana fue conducido al triste asilo donde separado de los que amaban iba a verse abandonado del mundo. Con peregrina indiferencia se dejó llevar al maniático, tenía consigo el camafeo, y nada más necesitaba para ser dichoso en la región de sus delirios. Luisa iba a verle con frecuencia, pero se interrumpieron sus visitas cuando llegó el esperado trance, el nacimiento de una niña. Puso su existencia en peligro, dejándola semiparalítica y sujeta a ataques dolorosos y transcurrió largo tiempo sin que pudiese ver al pobre recluso. Decía el médico que Carranza mejoraba y pronto saldría de su encierro. Pero corrían meses y años y no llegaba el momento feliz. Luisa, que amaba a su marido tiernamente, no tenía otro consuelo sino ver crecer a su hija y envanecerse de su sorprendente hermosura. La niña, en efecto, era una perla. No se parecía a su madre ni a su padre. Ni el mínimo rasgo de sus facciones recordaba a los que le habían dado el ser. Las líneas de su rostro, puras y correctísimas, despertarían en un escritor por su incompiable elegancia y delicadeza, y los rizos que se agrupaban sobre su frente y caían sobre el cuello, torneado, tenían una colocación graciosa y noble, como solo obtiene el arte». Un día Luisa, sintiéndose algo aliviada, se metió en un coche con su hija. Se apeó a la puerta del asilo. Al penetrar en la habitación que ocupaba su esposo. Al mirarle, exhaló un grito de terror y pena. Pálido, demacrado, con la mirada fija. Carranza contemplaba un objeto y de esta contemplación nada podía distraerle. Era el camafeo. Y siempre el camafeo. Luisa comprendió con espanto que el enfermo no la reconocía y herida en el alma guiada por el instinto de madre presentó, elevó a la niña en alto. Carranza dejó caer sobre ella una mirada indiferente. De súbito, sus ojos se animaron, brillaron, recobraron la luz de la inteligencia y del amor. Sus brazos se abrieron, sus dedos soltaron el camafeo mágico y fatal, sus lágrimas brotaron y, como el que se despierta, corrió hacia su mujer y su hija. Acababa de advertir que la faz de la niña era la misma faz de la diosa grabada en la piedra dura y comprendía que, sin saberlo, había prestado ser y realidad, carne y hueso, a la belleza soberana. Fin